Y lo que me encanta decir es que somos una comunidad que resuena con la importancia que el propósito, los valores y el liderazgo consciente tienen para las organizaciones del siglo XXI. Y, bueno, pues, eh, bienvenidos, bienvenidas a todas. Queremos que este webinar sea sumamente participativo. Vamos a abrir el micrófono o el chat al final de, de, de, esta de, de la primera parte para que hagáis vuestros planteamientos y que, bueno, le, le pueda redirigir luego las, las preguntas a Víctor. Pero también, eh, hoy vamos a tener una, una, una, tenemos una invitada especial. Pero antes voy a presentarles a Víctor. Víctor es partner fundador de Spirit Consulting Group. Acumula ya más de 18 años como consultor, experto en transformación estratégica y cultural. Además, es una persona muy inquieta. Es profesor asociado de escuelas de negocio como ESADE, EADA, la Universidad de Barcelona, entre otras. En la web podéis encontrar todo su currículum. Y evidentemente lo que conecta el punto es que es International Partner y Trainer de Barrett Value Center, que es la organización que presenta hoy el, el modelo de, de los diagnósticos de, de liderazgo. Y como les comentaba, tenemos hoy a una invitada especial que va a compartir su testimonio con nosotros. Ella es Patricia Martínez, la, la, la tenéis aquí, ya está con nosotros. Eh, Patricia es analista financiera en la cadena de hoteles Meliá y además es coach ejecutiva, así es que al final de la presentación de Víctor vamos a contar con su testimonio. Así que sin más, Víctor, todo tuyo y adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Eh, veo caras conocidas y me alegra mucho, veo otras que no y también me alegro muchísimo y bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí. Como siempre, hay estos minutitos un poco de, de entrada. ¿eh? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer, sobre todo, va a haber como dos partes. Una parte que voy a explicar yo ahora, introductoria al modelo de Barrett y, sobre todo, a la parte de que os interesa, porque la, que estáis aquí, que es en la parte de liderazgo. ¿no? Y después también os voy a, en esta parte introductoria inicial, voy a mostraros también, eh, pues un poco, unos ejemplos ¿no? de, de diagnósticos de liderazgo para que lo tangibilicéis y lo toquéis un poquito. ¿eh? Dada el. Tiempo que tenemos, ¿no? que es poco y muy comprimido, pues no me voy a poder extender mucho, pero voy a tratar de que os llevéis sobre todo pues, una idea aproximada de lo más importante. Y después en la segunda parte, eh, Patricia, como persona ya certificada en, en la parte de diagnósticos del liderazgo, nos compartirá la experiencia y haremos algunas cositas más hacia el final, así un poco más de sorpresa. ¿sí? Mm. Así que, sin más, lo que voy a hacer es compartir el documento, la presentación... Las láminas, como decís por ahí por América, o diapositivas por aquí, ¿no? Eh, que tengo preparadas para, para el día de hoy. Y bueno, y yo creo que lo, lo, lo inicialmente, ¿no? Lo importante es decir un poco, bueno, pues, ¿qué es esto del modelo de barre? Para los que no lo conozcáis, eh, o lo, las que no lo conozcáis, pues básicamente un marco, ¿no? Para comprender. Sobre todo, pues valores, ¿no? Y cuando hablamos de, de, la, de la certificación de cultura o de diagnósticos de cultura, pues más nos centramos en, en la cultura colectiva, ¿no? A nivel colectivo. Hoy que vamos a centrarnos más en los diagnósticos de liderazgo, pues vamos a, sobre todo, centrarnos en los valores y comportamiento de los líderes, ¿no? y cómo pues pueden desarrollarse y crecer. Otro elemento muy importante de estos diagnósticos ¿no? y del modelo de Barrett que hay detrás es sobre todo que nos proporciona indicadores, ¿no? los famosos KPIs, Key Performance Indicators, para tratar de ver, por un lado, en qué áreas está centrándose más el líder actualmente, ¿no? pone más foco en aquellas que no, no y cómo debería ser en el futuro un poco pues, ese, ese foco y hacia dónde debería orientarse. ¿no? En este caso veremos, sobre todo, potenciado por el feedback de sus colaboradores. ¿no? Muy bien, el modelo, básicamente, eh, hoy hablaremos del modelo de Barrett en su vertiente de liderazgo, pero la lógica del modelo viene a ser la misma. ¿sí? Después cambian pues, algunas cositas que comentaré. ¿no? Y la lógica empieza por entender, que seguro que todos conocéis muy bien ya, el modelo de Maslow. ¿Sí? Cuando hablamos de Maslow, pues como sabéis, hablamos de que pues Maslow, lo que nos dijo, lo que, el legado que nos dejó sobre todo, es a nivel de las necesidades. ¿no? Y él lo que decía es que las necesidades normalmente funcionan ¿no? como una especie de una jerarquía o como una pirámide, como tengo yo aquí dibujado. ¿no? Y normalmente lo que él nos transmitió, y creemos que todavía a día de hoy pues es bastante eh, actual, ¿no? es que normalmente las personas primero, pues normalmente... Saciamos, ¿no? satisfacemos nuestras necesidades fisiológicas, comer, beber, reproducirlos, ¿no? respirar, etc. ¿no? Una vez tenemos esas primeras satisfechas pasamos a un segundo nivel, que es lo que él eh, pues, él hablaba de las necesidades de seguridad, ¿no? que tendrían que ver con pues, pues, poder pagar tus facturas… ¿no? Eh, poder tener una vivienda, un hogar. ¿no? Una vez tienes eso satisfecho, ¿no? económico y de seguridad, pasarías al tercer nivel, que sería el nivel de las relaciones, es decir, sentir que, que gente importante para ti, tu familia, tu pareja, tus amigos, te quieren, te aceptan, ¿no? toda esa parte de relaciones. Cuando has cubierto eso, nos decía Maslow, que normalmente el siguiente nivel es el siguiente que tiene que ver con tu autoestima, y aquí básicamente sentir que eres competente, buena, bueno, Haciendo pues algunas cosas, muchas veces esas cosas están muy relacionadas con el oficio, la función que tienes en la vida, ¿no? Y cuando habías saciado y por así satisfecho todas esas necesidades, lo que nos decía Maslow es que llegabas a la cúspide de la pirámide que él denominaba la autorrealización. Bueno, ¿qué es la autorrealización? Pues básicamente es la culminación un poco de cuando has satisfecho ya todo lo básico, el siguiente paso es sentir que estás pues en un proyecto trascendente, en un proyecto en el que, digamos, tú eres más pequeñito ¿no? y tratas de contribuir ¿no? a, a, a un mejor futuro, a una mejor sociedad, a un mejor planeta, ¿no? a un futuro mejor y a un bien común. ¿Mm? Sobre todo eso es, eso es básicamente la autorrealización. El modelo de Barrett parte de estas premisas básicas ¿sí? que acabamos de comentar de, de Maslow, ¿sí? lo que ocurre es que con algunas diferencias. Para empezar, esa autorrealización vamos a ver que, lo que va a tratar el modelo de Barrett es tratar de estratificarla, ¿no? es tratar de ver un poquito pues, qué diferentes cosas puede haber en la autorrealización. Y veremos que eso, ¿sí? al final, son los niveles de 5, 6 y 7, que después hablaremos de ellos en más detalle, del modelo de Barrett. ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, también la otra diferencia que hay, es que si mientras Maslow hablaba de necesidades, con el modelo de Barrett hablamos de necesidades, pero sobre todo... ¿sí? Hablamos de niveles de conciencia. ¿Y la diferencia cuál es, básicamente? Fijaros, la diferencia yo creo que la vamos a entender muy bien si ponemos un ejemplo. ¿sí? O sea, ¿qué, ocurría, ¿qué ha ocurrido en la última crisis o en las últimas crisis que estamos viviendo? Incluso la financiera del 2008, 2012, 2013, más o menos, más. Pues que muchas personas estaban operando ¿sí? en niveles de esa autorrealización que, como os digo en el de Barrett, ¿vale? es en los niveles entre 5 y 7, es decir, poniendo mucho foco en el bien común, en la contribución a los demás, etcétera, Pero de repente se quedan sin un empleo. Y normalmente todo lo que tiene que ver con la parte económica de subsistencia en el modelo de Barrett está en el nivel 1. ¿eh? En el nivel 1 está tener suficiente salud, seguridad y dinerito, la parte económica. Entonces, te quedas sin eso. Claro, esto teóricamente, según el modelo de Maslow, sí, eh, no era posible porque una vez yo opero desde la autorrealización, teóricamente ya había satisfecho las necesidades económicas. ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues la realidad del siglo XXI nos deja claro que no funciona ya así. Es decir, yo puedo, y esta es otra, la otra diferencia que hay importante con el modelo de bar, yo puedo estar operando en diferentes niveles ¿sí? de conciencia. En este caso, como decimos simultáneamente. Yo puedo estar operando en los niveles más bajos, pero también en otros niveles más elevados. Y esto es otro de los elementos diferenciales. ¿Mm? Aparte de eso, ¿qué podemos decir? Fijaros, normalmente sí cuando, eh, además eh, mucha gente a veces cuando ve la primera vez este modelo, se fija en la parte gráfica. ¿no? Dices, caramba, aquí hay dos pirámides, no una pirámide como la de Maslow, ¿no? ¿Sí? Normal y otra invertida. Bueno, ¿cuál es el significado? Aparte de la parte gráfica también tiene, esconde detrás una metáfora. ¿no? ¿Cuál es esa metáfora? Pues muy básica. Que normalmente, ¿sí? cuando operamos en estos niveles, ¿sí? que es lo que llamaba Maslow, las necesidades de subsistencia o básicas, ¿sí? normalmente, ¿quién está, por así decirlo, ¿eh? encima del todo, en la cúspide de la pirámide? Pues normalmente estoy yo, ¿eh? estoy yo. Y cuando digo yo me refiero a mi persona, si estoy hablando... De valores personales, pero también podría ser una organización, un colectivo, un nosotros, ¿vale? Si estoy hablando de organizaciones. Hoy voy a hablar más de la parte personal porque estamos hablando de, de líderes, ¿no? Entonces me voy a referir más a la parte personal de los líderes y de las personas en general, ¿no? Entonces, fijaros, eh, yo estoy encima del todo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando opero en los niveles básicos 1, 2 y 3, que ahora veremos un poco con más detalle lo que significan, ¿sí? Por encima de todo estoy poniendo que mi interés particular, ¿sí? incluso mi ego, satisfacer mi interés personal. ¿sí? Mientras que ¿sí? cuando opero en los niveles elevados, y por eso también le damos la vuelta a la pirámide, lo que hago es, yo estoy abajo ¿sí? y me pongo ¿sí? al servicio, y por eso abro y extiendo los brazos para simular un poco esa pirámide invertida, Sí, al servicio del bien común, ¿Eh? y esto es una distinción que es muy importante ¿eh? porque vamos a ver que después tiene consecuencias desde un punto de vista de cómo funciona el modelo. ¿okay? Con lo cual aquí ¿eh? es el bien común, como estaba diciendo, el que digamos está por delante y aquí en cambio está la satisfacción de mi ego o de mi persona ¿sí? particular, lo que está por delante cuando operamos en los niveles más abajo. Aparte de eso, y específicamente ¿sí? para el modelo de liderazgo que ahora vamos a explorar con detalle en todos los niveles, ¿sí? hay otro elemento que es interesante comentar y que normalmente además es muy interesante. Normalmente hablamos de que la traslación de este modelo al liderazgo son cada uno de los niveles que sería un estilo de líder. ¿sí? Pero claramente los que están por debajo serían más estilos relacionados con la gestión, es decir, un gerente, un gestor, ¿sí? mientras cuando operamos desde arriba estaríamos hablando de que esos niveles estarían más cercanos a lo que conocemos y reconocemos como un líder. ¿sí? Es decir, en general, ¿sí? esta pirámide y este modelo también nos sirve para ver un poco cómo evoluciona ¿sí? una persona que trabaja en un mundo corporativo de gerente a líder. ¿okay? Entonces, con esta breve introducción al, al modelo, ¿sí? bajo varias premisas, voy a pasar ya un poco a explicar con más detalle cada uno de los niveles. Bueno, vamos a empezar por los niveles de abajo, ¿no? por el nivel 1. El nivel 1, básicamente, ¿sí? es el nivel que llamamos de viabilidad en el modelo, pero que si hablamos, como estoy diciendo, cada nivel se corresponde con un estilo de líder, sería el nivel que corresponde al gestor de crisis. ¿sí? Fijaros. ¿Qué valores tenemos aquí normalmente en el nivel 1? ¿Qué tipo de comportamientos tenemos? Bueno, pues normalmente aquellos comportamientos y valores que tienen que ver con poner foco en todo lo que tiene que ver con lo financiero, ¿sí? ser buenos gestores de crisis, de adversidad, de cuando las cosas no van bien, ¿sí? tener conciencia de coste, de beneficio, de todo lo que tiene que ver con la parte económica, no. y desde un punto de vista de estilo, ¿sí? a nivel del líder, pues ser bastante directivo, por así decirlo, ¿no? command and control, ¿no? De un poco militar, ¿no? Un poco jerárquico, si queréis, y un poco militar. Ese sería el nivel 1 de estilo de liderazgo, ¿no? El nivel 2 de estilo de liderazgo estaría muy relacionado con ser un buen gestor de relaciones. ¿sí? Es decir, ser un buen gestor de que las personas que están alrededor tuyo conecten entre ellos y se genera un clima saludable en la organización y, un, en cierta manera, armónico, ¿no? Valores y comportamientos como la escucha, el respeto a los demás, la orientación al cliente, porque también es relacional, pero externa, ¿no? hacia uno de los grupos de interés más importantes, resolución de conflictos, ser accesible... Todo esto serían valores ¿sí? que serían claramente del nivel 2, en este caso, un gestor de relaciones. En el nivel 3, ascendiendo un poco en la escala, ¿sí? pasamos a lo que llamamos el típico gestor de resultados. ¿eh? Es decir, un gestor que está muy orientado a todo lo que tiene que ver, ¿con qué? Con el rendimiento. Los procesos funcionen adecuadamente, los sistemas sean los más eficientes, los más eficaces, ¿no? Entonces, normalmente aquí pues, tenemos líderes, personas que, sobre todo, pues, orientados a resultados, a la calidad, a la excelencia, a las mejores prácticas, ¿sí? La ambición normalmente es un rasgo que tiene mucho que ver también, eh, desde un punto de vista más personal, como el líder también con este nivel, ¿Vale? con este estilo de gestor de resultados y lo que tratan de hacer es sobre todo lograr la excelencia. Fijaros una cosa, en estos primeros tres niveles que he explicado, relacionándolo ya claramente con el modelo de liderazgo, hay unas palabritas que, si os habréis fijado, son de color. Están subrayadas con un color rojo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que en estos tres niveles, lo que acabo de decir antes, acordaros, he dicho, normalmente cuando estamos orientados y trabajamos mucho en estos niveles, vale, aquí hay cosas positivas, todas las que acabo de comentar, que están en negrita en los tres niveles. Lo que pasa es que, acordaros, si hay un exceso de orientación ¿sí? hacia estos niveles, en estos niveles, ¿qué estoy poniendo por delante? estoy poniendo por delante? Mi interés particular, mi ego... Si hablo de un líder, niego ¿vale? por encima del bien común. Acordaros, los niveles de arriba es justo al revés. Pongo el bien común por encima de mi interés particular. ¿Y eso qué puede provocar? Pues eso puede provocar, digámoslo así, ciertas disfuncionalidades. Y esas disfuncionalidades corresponderían a lo que en el modelo de Barrett se conoce como valores potencialmente Limitantes. ¿vale? Y básicamente esos valores potencialmente limitantes al final es la manifestación del miedo. ¿sí? La manifestación del miedo entendido como, fijaros, en el nivel 1 lo que buscamos normalmente, ¿sí? como he dicho antes, es tener salud, seguridad y, una, y la parte económica resuelta. Claro, los valores potencialmente limitantes, es que están en color rojo, en el nivel 1 se corresponderían a cuando la persona, si actúa con un exceso de miedo de no tener suficiente salud, seguridad y dinero. Nivel 1. ¿vale? Análogamente en el nivel 2 aparecerían esos miedos cuando hay un exceso ¿sí? de comportamiento del líder en, en términos de no ser suficientemente querido, acordaros que va de relaciones, o aceptado. Por los demás, ¿no? Y entonces eso puede hacer que, por ejemplo, pues sea una persona que busque culpables, que manipule, que evite conflictos, etcétera, etcétera. Ese tipo de, como digo, comportamientos que no son saludables y que llamamos en el modelo valores potencialmente limitantes. De la misma manera, ¿sí? En el nivel 3, de gestión de resultados, de gestor más enfocado a resultados, si el líder está, hay un exceso excesivo en este nivel, eso puede provocar que actúe desde el miedo a no ser que suficientemente reconocido, competente, no sentir que los demás le reconocen que es competente, que es bueno haciendo las cosas. Y eso puede provocar pues que, por ejemplo, ¿sí? genere entornos de trabajo donde la gente trabaje demasiadas horas, que busque que busque el poder de manera a veces que no es demasiado sano, ¿no? búsqueda de una cierta imagen o estatus, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas o comportamientos desde la arrogancia, que son muy típicos, sobre todo eh, en compañías donde hay pues, un liderazgo de este tipo excesivo, como digo, ¿vale? Desde un punto de vista de demasiado foco, que eso genera incluso excesos que provocan miedo. ¿okay? Fijaros que a partir de, y ahí voy ahora, del nivel 4, ya no tenemos estas palabritas o estos vocablos que, como os he dicho, corresponden a valores potencialmente limitantes. ¿Por qué? Pues porque claramente muchas de las cosas que por aquí no funcionan muchas veces ¿sí? se pueden solucionar desde lo que llamamos el nivel 4. En este nivel 4 es donde está normalmente el cambio, la transformación, la evolución. ¿sí? Es decir, en el caso de que hablamos de liderazgos, hablamos de estilos de facilitación, estilos de líderes innovadores, que básicamente lo que hacen, ¿qué es? ¿Sí? Pues por encima de todo, ¿sí? coger las riendas de lo que ocurre ¿sí? y reconocer que para solucionar los problemas, lo que tienen que hacer es empezar haciendo, primero reconocer que son sus problemas y hacer algo ellos. ¿no? Como decía el gran Víctor Frank, ¿no? pues coger las riendas de tu vida, ¿no? tener la iniciativa y el coraje de hacerlo. Valores básicos, coraje, valentía del nivel 4, iniciativa, ¿vale? Para empezar a cambiar las cosas y empezar cambiándote a ti mismo. Ponerte tú en el ojo del huracán, ¿no? Como decía también otro grandísimo líder, ¿no? Reconocido por todo el mundo como Gandhi, ¿no? Be the change you want to see. Sé tú el cambio que estás predicando y que quieres ver en los demás. Predica con tu ejemplo, ¿no? Ese sería claramente... El mensaje del nivel 4. Aquí hay otro valor que para mí es importantísimo en el nivel 4, que es asumir la responsabilidad en lo que ocurre. Un concepto que proviene de la palabra en inglés accountability y que si os fijáis, si no lo sabéis, es muy interesante que en las lenguas que provienen del latín, como la española, pero también todas las otras que vienen de las lenguas romances, no existe una, una palabra o una... sí que tenga ese significado, ¿vale? Con lo cual, eso también genera cosas eh, interesantes en las culturas, por ejemplo, latinas en este caso, ¿vale? Es decir, estamos en el nivel 4, que es el de cambio, de evolución, ¿vale? Cuando las personas se reinventan, cuando un líder empieza a cambiar, a moverse, ¿no? Pues el primer paso normalmente es, y ahora sí empezamos a ascender por la eh, pirámide invertida, es que es tratar de, ¿sí?, conectar, con lo que es importante para él, con sus valores y su propósito. Y de eso va el nivel 5. El nivel 5 o estilo de liderazgo que llamamos el liderazgo auténtico, ¿vale? va de conectar con la esencia de la persona. ¿sí? En el caso de que estés en un ambiente corporativo, va también de tratar de conectar con los valores de tu compañía. Y tratar de que los tuyos estén cerca de los mismos, con el propósito de tu compañía, tratar de que el mismo esté cerca del tuyo, personal, y si también es posible en la parte profesional. Aquí tenemos valores como el compromiso, la integridad, la honestidad, la pasión, la transparencia, que claramente, ¿eh? todo, fijaros, todos son valores, el líder auténtico normalmente es una persona que además ya, ya no tiene problemas en decir lo que piensa y decir lo que siente. ¿Sí? Eso es nivel 5. Por eso hablamos de autoexpresarse de manera genuina, desde la autenticidad, ¿vale? que hace que realmente tú empieces a vivir tus valores y a expresarlos de manera clara. ¿no? Una vez pasas este, ¿sí? este nivel o estilo, pasamos al nivel 6. Normalmente la evolución suele ser Pasar al nivel 6. El nivel 6 de lo que tiene que ver sobre todo es de tratar de que esos valores y ese propósito y eso que es importante para ti y genuino para ti, tratar de compartirlo con más gente. En este caso, con otras partes interesadas o grupos de interés o stakeholders, ¿no? Y por eso, normalmente hablamos de leaders, líderes socios, eh, mentor, partner, socio, ¿vale? porque normalmente es asociarse con más personas, pero siempre basándonos en lo que es importante para nosotros, valores, propósito. Y a partir de ahí surgen un valor crucial, a mi modo de ver, del nivel 6, es la empatía, porque sobre todo para esas relaciones, las relaciones que vamos a tejer con todas esas partes interesadas, ya no van a ser Relaciones como antes veíamos en el nivel 2, que básicamente buscamos simplemente una cierta armonía por las dos partes, sino que vamos a tratar de que sean unas relaciones más genuinas y auténticas, más profundas y para eso es fundamental que seamos capaces de ponernos ¿no? en los zapatos y en la piel de esas otras partes interesadas, de esas otras personas. Por eso aquí tenemos valores como el desarrollo de los, del resto de personas, tratar de que los demás, un buen líder... Sí, lo que tiene que hacer también es que el resto de personas se desarrollen de su equipo. ¿no? Todo lo que tiene que ver con ser, ejercer de coach o de mentor, ¿vale? alianzas, ganar-ganar o win-win con todas esas partes interesadas, todos esos son valores muy importantes de nivel 6. Y finalmente en esta evolución llegaríamos al nivel 7. Al nivel 7 le llamamos el, valo, el, el estilo del líder visionario, cuando hablamos del modelo de Barre también hablamos de el nivel de servicio desinteresado o de eh, contribución ¿no? y, y esto sobre todo ¿de qué va? Pues de tratar de que, ¿sí? dejar un legado mejor para las nuevas, para las generaciones futuras en el mundo mejor del que nosotros hemos recogido ¿no? y por eso valores para en este caso el liderazgo como la sabiduría, la humildad, el largo plazo, y también todo lo que tiene con, ve que ver con una visión futura, por supuesto, ¿no? y incluso la responsabilidad social. Eso sí, la responsabilidad social entendida de verdad como que no como un eslogan o como algo pues, eh, comercial o marketiniano. ¿vale? Y esto sería un poco todo lo que tiene que ver con el modelo de Barrett, de manera muy resumida, como he dicho, eh, llevado a los estilos de liderazgo. ¿no? Pero seguramente lo que queréis ver es cómo se traslada esto después a nuestros indicadores en los diagnósticos. ¿no? Y aquí es un poco lo que os voy a enseñar. ¿no? Lógicamente con este modelo os podéis imaginar, pues lo que hacen las personas es, normalmente cuando trabajamos con líderes, el líder contesta ¿sí? una encuesta en la que él a sí mismo se autoevalúa, es decir, escoge. 10 valores y comportamientos que claramente ya os podéis imaginar que estarán repartidos por los diferentes niveles que él cree que son característicos y representativos del tipo de líder que es. ¿Y el resto de personas qué van a hacer? Pues el resto de personas lo que van a hacer es a su vez también de, a nivel de 360 van a completar la encuesta de manera confidencial y van a opinar sobre dos temas. ¿vale ¿Cómo le ven hoy? qué valores y comportamientos, según esas personas, está exhibiendo hoy y cómo les gustaría verle en un futuro, esperemos que no muy lejano. ¿OK? Y en base a eso, os comento que tenemos como tres tipos en la metodología de Barrett, hay como tres tipos de diagnósticos. ¿vale? Uno que es como un autodiagnóstico, que es más simple, vale, que puede hacer el líder con, para sí mismo y también más barato, ¿Vale? Y después tenemos dos, tres sesentas más, el diagnóstico de los valores de liderazgo y el informe de desarrollo del liderazgo. Uno es más, digamos, abierto y eh, además personalizable y el otro es un poquito más estándar. Entonces, de estos tres, por motivos de tiempo, solo os voy a enseñar el tercero, que también normalmente es el que utiliza más personas. Yo es el que utilizo más también cuando te certificas, ¿vale? Que es el informe de desarrollo del liderazgo. Y fijaros... Vamos a ver en, un, en tres minutitos un poco lo que viene aquí, lo más importante de lo que viene aquí. ¿no? Por un lado viene una primera página donde vienen los 10, en este caso vamos a ver el ejemplo de un señor que se llama Michael, ¿okay? y este señor que se llama Michael pues ha escogido 10 valores, estos son los 10 valores que ha escogido. ¿vale? Tenemos a su lado, es decir, los valores con los que él mismo se ha autoevaluado, y a tu lado tienes el nivel, dentro de los 7 niveles de liderazgo de Barrett, en el que, al que pertenece, perdón, al que se asigna ese valor. Okay, tenemos aquí los valores, fijaros que, bueno, esta persona es pues una persona que se autoevalúa de manera, pues lo que llamamos en este modelo el full spectrum, no con un amplio espectro, o sea, parece que él mismo, él se, se ve a sí mismo operando en todos los niveles o en todos los estilos menos el estilo 5, ¿eh? el nivel 5, curiosamente, pero claro, esta es la primera página, pero en realidad después vamos a ver que Vamos a poder ver también cómo le ven los demás, fijaros, y para eso tenemos tres dimensiones que voy a ir explicándoos de manera muy rápida. Esto es lo que acabamos de ver, cómo se ve a sí mismo? los valores de Michael, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos dos dimensiones más, cómo le ven los demás hoy, ¿sí? valores de liderazgo eh, observados, por él, y los valores de qué les gustaría en un futuro a esas personas que le han evaluado y que le conocen bien, Fijaros que en principio aquí vemos, podemos leer que son 17 personas, ¿sí? 17 asesores, lo pone aquí, vale, que han votado, que han hecho la encuesta, vale, les gustaría verle. Fijaros, entonces de entrada tenemos lógicamente diferencias a nivel de niveles, pero además tenemos aquí debajo, podéis ver la lista de palabras más votadas de estas tres personas en estas tres dimensiones. Estos son los valores que se ha votado a sí mismo, Michael, y aquí vemos ¿sí? cómo le ven hoy. A Michael, fijaros, cada una de las palabras con su número de votos. Aquí aparecen las diez más votadas. ¿eh? Estamos hablando de valores observados hoy. Y por último, tenemos las 10 más nombradas también por los asesores para el futuro. ¿vale? Con lo cual, fijaros que tenemos esas tres dimensiones. Aparte de esas tres dimensiones, existen unos simbolitos que vemos aquí, que es lo que llamamos coincidencias. Por ejemplo, fijaros que estas dos palabritas ¿vale? Aparecen, son valores que Michael dice que él cree que los tiene, Está, pues ser una persona que hace que crezca la organización y ser un buen mentor o mentorizar vale y las personas que le evalúan les gustaría ver en el futuro o sea esto lo que nos dice es que este tipo de coincidencia que hoy no las ven sí pero que les gustaría verlo en el futuro o sea que probablemente puede ser importante que, las, que trate de exhibir las más porque parece que no las está exhibiendo claramente hoy fijaros que aquí no aparecen ¿no? vale por otro lado tenemos esta otra coincidencia sí que son valores que también Michael dice que cree que él tiene, pero que esto sí, y esto es una gran noticia, las personas hoy le están viendo. Fijaros, esto significa que pues, nueve personas lo ven como pensador estratégico, siete como pensamiento, como que es un ejemplo de pensamiento global, y seis que es un buen, eh, o sea, que exhibe eh, la colaboración, ¿no? el trabajo en colaboración como algo eh, habitual. ¿vale? Esto significa que claramente en esto estamos alineados, ¿vale? pero en los que hemos visto antes no tanto. ¿okay? Y por último también otro tipo de coincidencias es que serían los valores observados, fijaros, con este simbolito de color verde, ¿sí? y que a su vez también observados y deseados. Es decir, el significado de estos tres, en este caso concreto, es valores que las personas que evalúan a Michael están viendo hoy y que les gustaría que continuaran en el futuro. ¿vale? Con lo cual estas son tres cositas que seguramente Michael va a tener que pensar bien ¿Vale? porque aunque no las exhibe o las está exhibiendo pero él a lo mejor no era consciente pueden ser porque no están fijaros que estas tenes no están aquí pueden ser elementos ciegos ¿no? de su digamos zona ciega de Michael pero que sería interesante que las continuara exhibiendo en el futuro aparte de todo esto fijaros que después tenemos aquí otra cosita vale que se llama IROS, ¿vale? Y es que no todos los valores son iguales. Tenemos algunos valores que son más individuales, otros más relacionales, otros más organizacionales y otros más sociales. Con lo cual también es muy interesante observar este otro indicador, porque, por ejemplo, a Michael, fijaros, que tiene, hoy le están viendo cinco valores individuales, ¿vale? Y dos relacionales, y en cambio en el futuro, los evaluadores le dicen que sería interesante que tuviera, ¿Eh? menos valores individuales, a lo mejor le ven algo individualista, puede ser, ¿vale? Y más relacionales, o sea, como una cierta orientación más hacia la relación. Fijaros, ¿eh? O sea, todo esto estoy haciendo un repaso así rápido de indicadores. Esto sería, por ejemplo, la distribución de valores teniendo en cuenta, ¿vale? Lo que os he dicho antes, que podemos ver este modelo como ¿sí? que estoy más centrado en, en la gestión del día a día o en el liderazgo. Soy más gestor que el líder. Entonces, ¿vale? Esto también puede dar lugar a reflexiones y conversaciones muy interesantes sobre eso si soy coach y voy a trabajar con Michael e incluso también las perspectivas sí que esto es algo nuevo que los que os habéis certificado antiguamente no teníais porque es nuevo del año pasado, que es un poco cómo soy a nivel de orientación como líder vale en términos de cómo lo hago conmigo mismo, y aspectos que tienen que ver conmigo mismo, como mi carácter la, hasta qué punto soy una persona ¿no? que soy decisiva, que tomo decisiones, ¿vale? ¿Cómo lidero a otros? ¿Vale? ¿Hasta qué punto genero influencia y buena relación en los demás? ¿Les desarrollo, los empodero? ¿vale? ¿Hasta qué punto soy bueno con todo lo que tiene que ver y estoy orientado a todo lo que tiene que ver con los procesos, los grupos de interés, cambio, satisfacer clientes y también cambiar cosas más a nivel externo? ¿Y hasta qué punto tengo también una cierta orientación a propósito? Es decir, tengo claro y comunica claramente el propósito de la organización, hacia dónde vamos nuestra visión de futuro, ¿vale? Y hasta qué punto también eh, tengo un discurso a nivel de impacto en la sostenibilidad y en la sociedad, ¿no? Que sería la otra dimensión dentro de este propósito. Y bueno, no os quiero liar más, simplemente porque si no, se nos va a comer el tiempo. Aquí, por ejemplo, hay una parte para comentarios y feedback. Y aquí hay otras partes que subrayan un poco el concepto de entropía, que es eso que tenía que ver con los valores potencialmente limitantes y hasta qué punto el líder, pues a lo mejor tiene que hacer algo para corregir algunos aspectos, como por ejemplo en este caso, por ejemplo esta persona parece pues, que es una persona, la gente le está diciendo que probablemente evita los conflictos vale y eso puede ser interesante que a lo mejor se trabaje con su coach, por ejemplo, vale etcétera, etcétera. Muy bien. Como resumen, simplemente, las ventajas de este modelo, pues, básicamente facilita la tangibilización ¿eh? en indicadores de los valores y comportamientos del líder, ¿sí? Es un modelo claramente respaldado de manera científica, sistémico, modulable, porque se, se utiliza para organizaciones, para líderes, también para naciones, ¿vale? Y muy internacional. ¿sí? Más de 6.500 organizaciones lo están utilizando, lo han utilizado. Es muy corta de hacer la entrevista, en unos 10-15 minutos la entrevista no perdón la encuesta. ¿vale? El proceso también es muy rápido y además se puede hacer en muchos idiomas. ¿eh? Y bueno, Darío, igual me he excedido un poquito, creo que he estado, sí, 30 minutitos más o menos, porque hemos empezado casi ahí 10. Así, Así es, que Mucho, me paro muchas gracias Víctor. Así es. Bueno, pues, eh, excelente, como siempre, muy, muy, muy clarificador. Y como, los, como lo comentamos al principio, para quienes llegaron un poco después del arranque, del inicio del webinar, comentamos que hoy tenemos un testimonio de eh, Patricia. Patricia Martínez es analista financiera en Meliá y es coach ejecutiva. Y ha pasado ya hace unos meses por, por el, la certificación en diagnósticos de cultura. Entonces, pues, Patricia, me gustaría eh, dejarte el micro y que nos compartieras en una pregunta, eh, sería, ¿qué te ha aportado hacer la certificación eh, para ti para, a nivel profesional y cómo ha sido la experiencia con Spirit y Víctor como formador? Pues, primero de todo, saludaros, encantada de estar aquí con vosotros y gracias a Victoria Darío por darme la oportunidad de, de dar mi feedback. De esta certificación que, que he disfrutado inmensamente y que, y que explicaré ahora todo lo que me ha aportado, que han sido muchas cosas. O sea, para mí, eh, la certificación ha supuesto, podría eh, resumirlo en dos revelaciones. La primera, la concepción que establece el modelo de Barrett del líder de amplio espectro. El líder que, que opera desde diferentes modelos de, de eh, estados de consciencia, como explicó Víctor. Eh, categorizándolo en diferentes estilos de liderazgo esto permite entender mucho más eh, dónde está en este momento este líder también que él lo entiende y que sea consciente de en qué momento está para después trabajar sobre sus fortalezas y debilidades y saber eh, qué puede hacer para eh, fortalecerse y colocarse en el lugar que él desea y que su equipo, y que su equipo necesita y por otra parte, eh, la herramienta que me parece súper potente, como explicó Víctor ya, pues con todas estas métricas para, para materializar todos eh, con, con las métricas, eh, para conseguir categorizar a este líder en los diferentes niveles. Entonces, eh, este análisis te permite tener una perspectiva eh, de espectro completo a la hora de analizar el liderazgo. Y lo que es más importante, después puedes establecer los diferentes modelos de actuación. Por otra parte, eh, a mí me encantó cómo estaba focalizado el curso, porque eh, estaba orientado a liderarte a ti mismo. De hecho, se incluye un, un modelo 360, que después es comentado por los compañeros para analizar tu liderazgo y así después eh, poder eh, liderar a los demás. Entonces, eh, más o menos lo podría resumir de esta manera. Muchas gracias. Genial. Bueno, Víctor, pues continuamos. Eh... Sí, claro que sí. Vamos entonces, si, si os parece lo que vamos a hacer es, bueno, muchísimas gracias Patricia por participar también. Igual tienes preguntas, igual te hacen preguntas, podéis preguntar lo que queráis también a Patricia respecto a su experiencia. Patricia, es verdad que se ha certificado, antes lo ha comentado Darío, eh, ahora estaba hablando ella de la certificación en liderazgo, que es la que estamos comentando hoy pero también está certificada en los diagnósticos de cultura, ¿verdad Patricia? Sí. Con lo cual, si queréis preguntarle eh, cosas a Patricia, podéis pasar preguntas por el chat y la misma Patricia o Darío le dará también la posibilidad de, de comentarlas eh, aquí mientras yo, mientras yo voy hablando, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo lo que, lo que queríamos comentar con, con todos vosotros es, estaba yo aquí eh, en la presentación, en las ventajas del, del modelo de Barrett. yo creo que es interesante, aparte de... ¿Eh? De, de, de, por supuesto, ¿eh? lo que acabamos de comentar, eh, que, ha, que ha sido un poco lo que ilustra esta lámina, la, el testimonio de la persona certificada, ¿no? pues a ver, si venís a esta certificación, ¿qué cosas ¿no? o qué beneficios vais a tener? ¿no? Yo creo que es interesante eh, varias cosas. ¿no? Primero, el, cuando certificas, sea de cultura o sea de liderazgo, esto es una certificación que dura toda la vida, ¿vale? Sí que es verdad que hay herramientas de certificación de otro tipo, que a veces, como pues me lo preguntáis mucho, ¿no? Cuando tenéis interés, pues que a veces tienes que pagar cada año, tienes que renovarlas, ¿vale? O ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, en principio, no es así, es decir, eh, la certificación, una vez la obtienes, la vas a tener toda la vida, ¿ok? Por otra parte.. Otro beneficio es que vais a formar parte de la comunidad de consultores de Barrett Value Center, somos muchos, tenemos una web que tiene además, una vez que certificas tienes acceso a ella y tiene un montón de recursos, artículos, casos, presentaciones, vídeos, tutoriales, etc. ¿no? Entonces yo creo que también es muy, muy interesante ¿no? que, que tenéis acceso a todas estas cosas. ¿no? Eh, solamente los casos, mencionaros, pues yo mismo tengo un caso escrito, pero después hay un montón de consultores repartidos por todo el mundo que explican un poco también sus experiencias y suele ser muy, muy, muy muy interesante. ¿no? Aparte de eso, eh, os lleváis unos regalitos. Uno de ellos lo ha comentado Patricia, efectivamente. Eh, yo siempre digo, hombre, para experimentar y aplicar el modelo, lo mejor es empezar por uno mismo. Entonces, lógicamente, como vais a salir certificadas y certificados del tema de los diagnósticos de liderazgo, pues lo primero que vais a hacer es tener uno vuestro, ¿no? Hacer vuestro propio diagnóstico, porque así, pues aparte de poder, eh, lógicamente, entender mejor el modelo, pues también podéis eh, sacar de, de la certificación, pues un cierto, pues mayor nivel de conciencia de vosotros mismos y probablemente también algunas acciones. Te mejora en el futuro. Eso por un lado. Pero aparte, cuando te, os certificáis, os regalamos también otro diagnóstico 360 ¿sí? para un cliente o para quien quieras. No sé, a lo mejor quieres para tu pareja, para tu hermano, para quien tú quieras. ¿no? Normalmente esos dos diagnósticos, cada uno de ellos tiene un coste de 250 dólares. Con lo cual, bueno, pues es una manera también de, de poder tener un retorno de ese dinero que has invertido en la certificación pues de manera bastante inmediata. ¿No? Por otro lado, también tenéis la posibilidad de tener una sesión de tutoría conmigo y de mentorización, una vez habéis acabado el programa, para cualquier consulta, duda o eh, pues, cualquier cosa que tenga que ver con vuestra primera experiencia con el uso del, del diagnóstico del liderazgo. ¿no? Y después también hay un par de libros que os lleváis, el libro de Richard Barrett, de la organización impulsada por valores, en versión digital y también el libro digital Get Connected, que es uno... Os puedo enseñar aquí también, lo tengo por aquí, ¿vale? Lo puedo enseñar aquí en la cámara, que es un libro muy interesante, que donde los, muchos de los consultores de la red de Barret tenemos, pues exponemos ahí dinámicas, ejercicios, juegos, ¿no? Que son, eh, pues, que podéis aplicar con vuestros, con líderes, con organizaciones, con equipos, etcétera, etcétera. Entonces... Anunciaros simplemente, antes de ir, porque creo que por ahí el chat, me lo dirás ahora, Darío, pero creo que hay preguntas en el chat, estoy observando. Así Entonces, es. Antes de Antes de pasar a esas preguntas, que por supuesto vamos a, ahora mismo a pasar a las mismas, bueno, pues deciros, personas que estéis interesadas, ¿no? vamos a tener muy cerquita ya, y por eso hacemos también este webinar, pues una certificación de liderazgo, las fechas son las que tenéis ahí, 2, 5, 9 y 12 de marzo, son cuatro días, la, el primer día, el día 2, son normalmente dos horas y el resto de días son cuatro horas. ¿Eh? Tenemos sesiones de máximo cuatro horas. Son sesiones donde, también os cuento, muy prácticas eh, y donde vais a trabajar primero con vuestro propio diagnóstico, pero después también vamos a ver diagnósticos de otros líderes. Es decir, van a, van, están enfocadas de manera muy, muy, muy práctica. Incluso habrá una sesión. Eh, en directo que voy a hacer yo con uno de, los, de las personas que vengan, etcétera. Vamos, no, es muy práctico. Darío, yo creo que igual puedo parar aquí antes de pasar al resto que nos queda, pero ya es muy poca cosa. Exactamente. Seguramente, sí, ¿no? Dale. Tú me dices. Sí, tenemos, tenemos aquí una pregunta eh, de Manuela Loaeza. Eh, Gracias por compartir, Patricia, tu experiencia. Le pregunta, ¿no? ¿cómo lograste que tu entorno profesional aceptara y apoyara tu transformación? Eh, gracias, Manuela, por tu pregunta. Eh, um, afortunadamente, trabajo en un entorno um, actualmente online que, en el que hay mucho menos campo de, de acción, pero que siempre está abierto a, a la mejora y al desarrollo personal. Entonces, yo creo que se... Que se no sé, se, se, se, se realizó de una manera muy natural. O sea, yo ni siquiera les comuniqué lo que estaba haciendo. Eh, yo creo que, que sí que algo se transformó en mí a raíz de la, del, de la certificación y, y yo creo que lo, lo aceptaron porque, porque, bueno, porque es un entorno abierto y... y es que tampoco lo he aplicado directamente, yo no tengo un, un equipo al que dirijo y esto lo he, lo he aplicado en mi, en mi trabajo como coach, pero en mi entorno profesional entiendo que, que, bueno, que lo han aceptado porque están abiertos a, a, a todas las transformaciones que impliquen una mejora en, en la relación y en, y en la productividad. No sé si con esto te, te he resuelto la duda. Gracias. Ahora, ahora miramos en el chat si, si nos da la réplica, Manuela. Y tenemos otra pregunta. Evidentemente, sé que Víctor comentará que, bueno, eh, pa pa pa Patricia pregunta, ¿no? Estoy interesado en conocer en qué consiste el diagnóstico de cultura. Con mucho gusto te haremos llegar a esa información, pero creo que me puedo quedar con la segunda parte, porque al final los dos modelos coinciden en lo que preguntas a continuación. Y decía, si además del diagnóstico, la certificación incluye la formación sobre cómo implementar un proceso de cultura en una organización, en este caso uno de liderazgo coaching. Claro. Eh, Patricia, gracias por tu pregunta. Sí, eh, lo que ha dicho Darío es verdad, claro. El, el, la certificación de la que estamos hablando hoy es la de liderazgo más que la de cultura, eh, pero no hay ningún problema, te cuento. Digamos, no, no es el, la que toca aquí ahora, ¿no? Eh, la de cultura, eh, la respuesta es que sí, que sí, o sea, Normalmente trabajamos también, o sea, la mayor parte de la certificación, en ese caso no son cuatro días, son cinco días, es un poquito más larga. ¿sí? Y en esa certificación, aparte de entender bien el modelo, que es lógicamente lo más importante, trabajamos con dos, en ese caso, dos casos prácticos. ¿Mm? Dos casos prácticos reales, que son casos propios. ¿no? Yo llevo muchos años utilizando la metodología. Uno es una empresa más pequeñita de tecnología, con, por así decirlo, una cultura muy tipo startup, ¿no? con mucho millennial, centennial, ¿vale? Por avanzarte un poco incluso de qué va. Y después, el otro caso es una, una empresa más compleja, mu mucho más grande, multinacional, que opera en diferentes eh, países y continentes, y que, bueno, pues a nivel de dimensión y complejidad es más vasta. Es más, eh, más, eh, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos esas dos prácticas. Y por supuesto, cuando hacemos las prácticas, más allá de explicar un poco la aplicación del modelo, también hablamos de los siguientes pasos, ¿sí? También hablamos, que es lo que me preguntas, de los siguientes pasos que normalmente se hacen cuando se hace, utiliza el diagnóstico de valores y de cultura, que es al que tú te refieres en un colectivo. Sí, efectivamente hablamos de ello. No te quiero mentir tampoco, o sea, eh, no es... Todo el rato estamos hablando de eso, porque, claro, tengo, tenemos que me tengo que asegurar que la gente entiende bien el modelo y lo sabe utilizar a nivel de todos los indicadores. Pero sí, hablamos también de esos siguientes pasos. En la de liderazgo, volviendo a la de liderazgo, que es la que estamos eh, y la que va a ser más próxima en marzo, ¿no? Pues también sí. O sea, hablamos, lógicamente, utilizamos, digamos, el caso, el primero, el de uno mismo, porque pasáis todas y todos, y probablemente ahora nos va a contar. Eh, Silvia desde Costa Rica, que es una persona que ha utilizado ya varias veces el modelo también un poco su experiencia, ¿no? Entonces, primero que ves es el tuyo, pero después vemos algunos otros, ¿no? Y hablamos también, por supuesto, en la de liderazgo de, normalmente, la mayoría de personas que están interesadas en la de liderazgo son coaches o mentores que trabajan con líderes, ¿no? A nivel individual o en equipos, ¿no? Y entonces, normalmente, también hablamos de los siguientes pasos, un poco, una vez tienes el diagnóstico, bueno, pues cómo hacer la devolución del mismo al líder, esto por supuesto es fundamental y básico y empleamos tiempo en ello, pero también después qué otras acciones se pueden llevar a cabo también. En ambas hacemos ese trabajo. No sé si hay alguna pregunta más Darío, pero me parecía muy interesante que Silvia desde... ¿Sí? ¿Te valió? Me alegro Patricia. Gracias. Eh, no sé si hay alguna pregunta más, Darío, pero Silvia me parece súper interesante que a lo mejor pueda compartir también su experiencia con, con los diagnósticos de liderazgo con nosotros. Así es, sí, efectivamente. Pues eh, además me encanta, gracias Silvia por tu generosidad y adelante eh, con tu eh, experiencia. No, gracias, gracias, gracias a usted. Eh, bueno, yo creo que no recuerdo muy bien que año me certifiqué, creo que fue como en el 2014 o 2015. Pero, eh, bueno, sí les puedo decir que la experiencia de aplicar este diagnóstico lo he aplicado tanto al diagnóstico de cultura como al de liderazgo. Y eh, pensando, digamos, en las organizaciones, en la pregunta que hizo ahora la otra colega de cómo lo aceptaron, eh, es muy interesante porque al inicio la gente piensa valores, bueno, cómo tangibilizamos eso. Y yo he trabajado con empresas financieras, con empresas del sector de construcción, con empresas de, de investigación de mercado, gente muy enfocada a los números, a los resultados. Y cuando ven el diagnóstico de cultura es... Súper fácil de entender. Eh, creo que también, eh, y aquí hablo por mí, ¿verdad? Ya cuando uno hace todo este proceso, uno rápidamente como que empieza a oler y a intuir y uno dice, bueno, esto va como de nivel 3, como de nivel 2, ¿verdad? Como más o menos por ahí. Y es como un lenguaje que se, digamos que se adopta en las organizaciones. Desde el punto de vista del liderazgo, de los diagnósticos del liderazgo, yo lo he aplicado en coaching. Y es una maravilla, o sea, eh, realmente las personas identifican eh, esto que decía ahora Víctor, si soy gestor o soy líder, ¿verdad? Y cuando estás trabajando con líderes, obviamente todos quieren ser líderes, pero no identifican qué es lo que les está faltando y que piensan que muchas de las cosas que están haciendo son de líderes y se dan cuenta que es de gestores. Entonces, eh, es una puerta riquísima para abrir una conversación y que entiendan cómo entrar al nivel 4 de transformación y evolucionar hacia los demás. Entonces, eh, yo les puedo decir que mi experiencia ha sido excelente. O sea, no he tenido un solo cliente o un solo, una sola organización que me digan esto no tiene sentido, hasta el más financiero de los financieros le ha encantado. Entonces, creo que es cuestión también de, pues obviamente como uno domina el tema, como uno lo transmite, pero es un tema que aunque son valores y como les digo inicialmente, pues la gente puede pensar que es algo muy esotérico tal vez, ¿verdad? Eh, realmente se tangibiliza muy bien y da mucho eh, valor agregado a, a, a los procesos. Así que, pues en caso de que quieran conocer más, pues, Víctor tiene mi contacto con gusto, pues también. Claro, eh, claro. Eh, eh. Oye, muchísimas gracias Silvia. Lo que has comentado es que además estoy, o sea, fíjate que no está preparado esto, ¿verdad que no Silvia? no. no, no o sea, nos conocemos Silvia y yo, eh, pero para nada, o sea, y, y estás diciendo una de las cosas que es más importante y que mi experiencia es la misma, es decir, normalmente, de, de hecho, normalmente mi experiencia es que los lugares donde eh, el tipo de liderazgo, ¿no? Y el tipo de líderes o gestores, me da igual, ¿no? Eh, pues eh, buscan algo sistematizado, ¿sí? Eh, donde buscan algo que en cierta manera pues puedan racionalizar bien, ¿sí? Normalmente es donde tiene mejor entrada nuestro modelo. Vayamos, de modelo de Barret, ¿no? Vayamos con los diagnósticos de cultura o vayamos con los diagnósticos de liderazgo, ¿no? Eh, ¿Por qué? En mi opinión, ¿eh? Pues yo creo que porque precisamente cuando hablamos de cultura o de liderazgo, ¿no? Son dos grandes intangibles, ¿no? Y muchas veces la gran frustración en las organizaciones es poder llegar a tener algo que mida esos intangibles y que tenga además un cierto rigor y lógica sistemática. ¿no? Y este modelo te proporciona eso, ¿no? te proporciona eso con, en mi opinión, muchísima claridad. ¿no? Y lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo, y normalmente es la voz del cliente, eso es lo que dicen la mayoría de clientes, que lo utilizan y que, y que están contentos. Fijaros que mi experiencia... No sé si es la tuya, de la manera que lo has explicado, me parece que también, Frank, que te veo que nos vas a dejar, un, te mando un abrazo, que Frank también es un amiguete certificado recientemente y también muy majo, sí, que claro. está en Alemania, que está además como CEO en Alemania. Te mando un gran abrazo, Frank, que hace mucho que no te veía. chao eh, Pues eh, la, la, la experiencia con, con clientes es esa un poco, no que muchas veces entramos con, el, con, la, con los diagnósticos de cultura no y les gusta tanto el modelo... Que después dicen, ostras, esta lógica me llega, me llega aquí, no quiero perderla. Entonces, en liderazgo quiero seguir con el mismo tipo de, de modelo. no Además, metodológicamente tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Y además de esa manera, también muchas veces podemos ver el impacto. ¿sí? Cuando después, si estamos en un proyecto más largo, normalmente, y yo lo he hecho en varias ocasiones y es muy reconfortante, si trabajas con los líderes, después puedes volver a medir en a nivel de liderazgo para monitorizar el avance. Pero incluso también puedes ver la, el, el, la medición, vuelves a medir con el de cultura y el trabajo que has tenido en los líderes lo sabemos muy bien. Normalmente, al final, la cultura es el reflejo de los valores ¿sí? de nuestros líderes, claramente. ¿no? Entonces, muchas veces se cumple esa máxima también en la utilización de la herramienta. Trabajo con los líderes, con estos 360 y después vuelvo a medir la cultura y veo un avance también. En la cultura normalmente evoluciona, ¿no? Un poco la lógica del modelo es que la mayoría de personas y organizaciones evolucionamos con el paso del tiempo, por suerte, ¿no? Hay que, las hay que no, ¿eh? Las hay que no, también hay que decirlo, pero normalmente evolucionamos, ¿no? Bueno, pues no sé si teníamos un par de cositas más. Creo que hay gente que nos pide que les enviemos información, ¿verdad, Darío? Sí, estoy recopilando y muchas gracias a todos. Ya tengo aquí, la, tenemos además en la copia del chat los, los, los correos, les enviaremos la información. Y bueno, creo que los que llegan al principio o los que se quedan hasta el final siempre tienen un, un, un, una, un premio, una sorpresa. Y es que, bueno, algunos eh, todavía no lo saben, muchos sí, víctor eh, publicó por primera su primer libro el año pasado propósito y valores cómo hacer que la cultura de tu organización florezca por editorial profit así es que eh, bueno pues tenemos una sorpresa y es que os vamos a enviar un correo al finalizar el evento de recapitulación también con los enlaces que nos habían pedido eh, todos ustedes y vamos a hacer una publicación en el post en el linkedin en, en próximos días a quienes nos regalen sobre todo su opinión de qué se llevaron de este webinar, eh, pues vamos a, vamos a hacer un, un detalle y vamos a sortear un, un ejemplar de, del libro de Víctor. Así es que, bueno, pues quedarse hasta el final siempre tiene, siempre tiene eh, un, una, un lado amable. También les dejo aquí el, el enlace, eh, un segundo, que casi me salía de la reunión. Les dejo aquí todos el enlace al, a la web de de Víctor Ardura, donde pueden conocer también un poco más sobre él y sobre el libro. Y poco más, eh, ha sido bastante completita la agenda. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a quienes se animaron a compartir su testimonio. Es lo vital, ¿no? Porque somos un grupo, una comunidad de profesionales que estemos deseosos de saber cómo pueden estas herramientas, cómo las podemos trasladar a nuestros negocios, a nuestra vida, en la parte profesional. Y muchísimas gracias, Patricia, por tu testimonio. Eh, muchísimas gracias Silvia, verdad si no me equivoco, también por tu participación y bueno, te dejo, te dejo cerrar el, el, el evento, Víctor. Sí, muchas gracias Darío. Muchísimas gracias a Silvia y a Patricia por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis conectado. Os hemos dejado también en el chat, yo acabo de dejaros ahí un link también a un artículo sobre liderazgo, que me parece que puede ser interesante en base un poco a todo lo que hemos estado hablando, que también está en nuestra web. Y también está basado en un estudio muy reciente que se hizo el año pasado por parte de Barrett Value Center y que fue publicado en una de las revistas más importantes a nivel de recursos humanos del mundo y de Estados Unidos. Y creo que a lo mejor puede resultar también esclarecedor para aquellos que trabajáis como coaches y que trabajáis con líderes habitualmente. Y nada, yo creo que desde aquí, pues también agradecerte Darío todo el trabajo que, que has estado haciendo aquí conjuntamente conmigo. Enviaros un beso grande y un abrazo muy grande a todas y todos. Y bueno, eh, espero que nos podamos seguir viendo. Mira, José Daniel, qué bueno verte. Un abrazo también para ti, José Daniel.